Trabajo diario, interés diario, interés fijo. Esto es Fijo Diario de Da Vivienda. Usted comienza a ganar desde que deposita sus ahorros y sigue ganando día tras día. Venga a su casita roja de Da Vivienda. Rama se anota un nuevo éxito. Además de la rama que usted ya conoce, llega ahora la nueva rama con sal. Mmm, saladita. A mí me parece increíble, muy rica. <risa> es diferente a las demás. Es saladita, deliciosa. Deliciosa, Es riquísima, realmente rica. Riquísima, muy <risa> suave, riquísima, saladita. Estupenda, ¿y tú qué opinas? Muy rica, realmente rica. rica. Ahora puede escoger. Rama que usted ya conoce o la nueva rama con sal, le encantará. Para usted que le gustan las cosas fáciles, aquí está la cámara Kodak Instamatic 76X, fácil de cargar, fácil de usar, fácil de comprar, solo cuesta 990 pesos. Adquiérela hoy mismo donde su distribuidor Kodak. Hay muchas mujeres que tienen la piel tan sensible y delicada como la mía. Yo les recomiendo usar el jabón Johnson's para niños. Es tan puro y suave que limpia mi piel sin resecarla. Jabón Johnson's para niños y adultos con piel delicada. Sobres va contigo a todas partes. En la noche dulce de los niños, la luna se convierte en millones de dulces para darle a los niños montones de felicidad. Dame dame, dame dame dulcecito. dame, De dame, dame, dame felicidad a manos llenas. O regale dulces colombina, la rosa y charms el 31 de octubre. Este es Pedro Pechugas. Contra las ollas de Pechugas a la Pedro. Para trabajos difíciles de limpieza usted necesita Bonbril. Solo Bonbril tiene fibras de acero resistentes y lubricadas para... ...doble acción. Bonbril limpia y brilla a la vez. Prefiera la doble acción de Bondril. Bondril, la poderosa. ¿Verdad, Pedro? jabón Lux te trae a la Pantera Rosa. Diviértete jugando con ella. Ármala, desármala, hazla caminar. Esta hermosa Pantera Rosa, más dos jabones Lux familiares, por solo 55 pesos. Hay tres modelos. Colecciónalos. Dos jabones Lux, más una Pantera Rosa, ahora en su supermercado, tienda o droguería preferida. Mañana una herida te causa la Menticol, y ya está, te sientes renovado. Y sin una raspadura, jugando al fútbol has tenido. Menticol, y ya está, te sientes renovado. Menticol, te renueva Menticol. Es por allá. Sabor en grande. Me gusta Piel Roja, satisface plenamente el deseo de fumar. Piel Roja, con filtro y sin filtro, satisface plenamente el deseo de fumar. con esta pereza? Pues a nos mira las páginas Consulte las páginas amarillas. Páginas amarillas, la consulta que resulta. ¡Yupi! La bebita de cabello lindo. En cambio el mío, áspero, quebradizo, muerto, a pesar de que he ensayado todo lo que me recomiendan. Ensaya ahora este. ¿Shampoo Johnson's? Sí, es tan suave que no irrita sus ojitos, luego no daña tu cabello. Entonces tú. Uso champú Johnson's todos los días. Oye, linda, ¿se lo prestas a tu tía? Champú Johnson's para niños, tan suave que usted puede usarlo todos los días. tantos cereales, Kellogg's. Mantén silencio, estoy viajando de incógnito. ¿No es ese un cereal para niños? No, los adultos también comen cereales Kellogg's. Usted me parece conocido. Sucaritas de Kellogg's es maíz tostadito con la cantidad precisa de azúcar. ¿Esas orejas? ¿Esa pañoleta? ¡Claro! Si usted es el Tigre Tony de las azúcaritas de Kellogg's. ¡Riquísimas! Cereales Kellogg's, si son buenos para los niños, son buenos para usted.